Buenas, me llamo Kevin King y soy el líder de comunicación en CON. Un emprendimiento de la ciudad de Washington. Gracias, y seré su moderador de hoy en innovación mundial hace a través de la ciencia y la tecnología para GIST, Tech Connect, para lograr publicidad para su emprendimiento. Mercadeo y relaciones públicas eficaces, que son críticas para el éxito de un emprendimiento, pero pueden ser costosas, que es es por esto que el crear publicidad positiva para su emprendimiento es una destreza vital. Recuerden que pueden unirse a la conversación enviándonos sus preguntas y comentarios a través del espacio de chat cerca del video grabador o a través de Twitter en hashtag GISTHashConnect. Permítame darle la bienvenida a nuestro panel de expertos. Nos acompañan aquí de Istanbul, Turkey, la doctora Almas Awan, ex finalista del programa de GIST de la Universidad Federal de San Carlos en Brasil. Y también nos acompaña desde la Ciudad de México, Pedro López Cela, instructor de la Fundación Nacional de Ciencia, el grupo de innovación, funcionario de imaginación en canú Y nos acompaña en el espacio de chat para ayudar a responder sus preguntas y compartir los enlaces es Josh Mandel, director de políticas y programas internacionales para Halcyon una incubadora de emprendimientos sociales. Gracias por participar hoy. Al esperar a que los videntes nos envíen sus preguntas, quisiera comenzar la discusión preguntándole a cada uno de ustedes que nos explique el valor y propósito de la publicidad para un emprendimiento. Almas, comencemos contigo. Hola, muchas gracias. Es un placer y muchas gracias por invitarme a este espacio para GIST Connect. Si bien las preguntas sobre el valor y el propósito de la publicidad son importantes, claro, su emprendimiento es como su bebé. ¿De qué se trata? De su producto, que es una cosa singular. Definitivamente, si conocen a los clientes, tratan de comunicarse con ellos con la publicidad. La publicidad es algo que le hace consciente del producto que ofrece. Pueden mejorar el producto con la retroalimentación que reciben de los usuarios. Y también cuando están haciendo la publicidad de un emprendimiento, lo que sucede es que están exponiendo al equipo. Pueden establecer alianzas nuevas. Pueden atraer nuevos inversionistas también. Y Pedro, ¿tú qué piensas? Hola, gracias por invitarme. Y me encanta ser parte de GisConnect nuevamente. Yo creo que cuando hablamos de publicidad, lo primero en lo que yo pienso es tomar en cuenta que uno quiere, como emprendimiento, hacer que la gente sepa que uno existe, eh, correr la voz. Y cuando uno es una organización pequeñita con una pequeñísima cantidad de recursos, lo primero que uno debe tratar de hacer realmente es la publicidad, justamente. Porque si se hace correctamente, si uno trabaja duro en eso, sería barato. Y, hacer, y se haría conocer a través de eso. Yo definitivamente creo que el propósito de la policía es importante porque se trata justamente de correr la voz, de que se sepa que uno existe. Es la única forma en comen de comenzar. Gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que tanto la conciencia de la marca como el correr la voz son aspectos clave de la publicidad. También me gustaría rápidamente repasar algunas de las salidas noticiosas y de información de las que hablaremos hoy. Tanto las formas tradicionales como la televisión, la radio, la prensa, las revistas, como las plataformas digitales, como los podcasts, los blogs, los medios sociales. Este último ya lo veremos cuando hablemos de los resultados de los blogs. ALMAS y Pedro, ¿cuáles son sus experiencias utilizando estos diferentes medios diversos para utilizar publicidad para los diferentes medios? ALMAS. Bueno, hoy en día yo siento que el publicitar la, el producto es mucho más fácil a través de los medios sociales. Claro, sin la publicidad, nadie se va a enterar que existe su producto. Por eso es tan importante. Pero a mí lo que me gustaría resaltar aquí es mi experiencia con la competencia que tuve en g Tech. En realidad, en realidad, fue la primera vez en que yo, como ustedes saben, soy investigadora de paso. Y el producto que yo tenía en mente, que fue como resultado de mi doctorado, establecí un modelo de negocios que fue una experiencia increíble de la que yo aprendí mucho. Y la gente realmente logró enterarse de cómo funciona la ciencia y de las cosas que hacemos y pasa a ser entonces mucho más importante. En realidad fue una experiencia maravillosa. Pedro, comparte con nosotros algunas ideas de los diversos medios noticiosos o de publicidad. Bueno, la organización en la que yo trabajo ha construido empresas durante muchos años en muchos países. Y yo diría que no hay ninguna receta exacta para la publicidad. No hay una sola receta. Depende del país, depende del producto, depende del mercado al que uno se está dirigiendo. Porque no es lo mismo trabajar en una compañía que se que produce algo que se le dirige directamente al consumidor o algo que se dirige directamente a una empresa. No es lo mismo vender un producto al detalle y vender un producto de alta tecnología, de nanotecnología o algo así, ni tampoco es lo mismo venderle un producto a Chile, un país como Chile, por ejemplo, o un país como Japón. Las culturas son diferentes, los medios que consumen los pueblos son diferentes y la gente ¿Obtiene la información también en forma diferente? Sí, por supuesto. Yo pienso que realmente esas son consideraciones importantes, que son la diversidad de las plataformas y la diversidad de públicos y cómo a, a, aborda uno a los diferentes públicos en las diferentes partes. Aquí no. Yo creo que es interesante que entremos directamente a la pregunta de la encuesta que hicimos en los medios sociales unos días antes del comienzo de este programa. Preguntamos cuál es la mejor forma de hacer correr la voz acerca del emprendimiento. Y podemos ver los resultados en la pantalla en este momento. La principal fue medios sociales, 81%. O sea, abrumadoramente. Seguido de televisión y radio, 8,5%. Y luego los blogs, 6%. Y por último, las publicaciones impresas, 4,5%. De manera que si pensamos en este cuadro, Pedro Almas, ¿cómo reaccionan ustedes a esta encuesta? Pedro, comencemos contigo. Yo creo que tiene sentido. A mí me parece que una de las grandes cosas de los medios sociales es que hoy en día uno, a través de redes sociales, puede llegar casi a cualquiera, lo cual es maravilloso. El problema es que uno tiene que tomar en cuenta que en la mayoría de los casos, los medios sociales se mueven con el contenido. Y muchas veces, cuando uno está, eh, imprimiendo o poniendo ese, ese contexto en los medios, va con el medio mismo. Y esa es la pregunta que uno tiene que hacerse cuando quiere compartir algo. Claro, tienes razón. almas ¿qué piensas tú? Yo estoy totalmente de acuerdo con Pedro. La pregunta que debemos hacernos sobre la encuesta es si los clientes son solamente aquellos que están sentados frente al internet. Los medios sociales son importantes, obviamente. Pero podemos llegarle a cualquiera. Solo que no podemos ignorar la importancia de los otros sistemas convencionales como la televisión, la radio, la revista o la prensa, por ejemplo. Porque los medios sociales utilizan o la forma en que funciona es que comparte contenido. Y la mayoría de las veces, cuando vemos la autenticidad de la noticia, tenemos que ver de dónde viene. Y si le pertenece a una televisión o a una revista o a la prensa, evidentemente, el cliente le da más importancia a esa noticia que a la que obtienen de los medios sociales. Sí. Me parece que ustedes plantean un tema muy importante que es el que los medios sociales no son el único camino para llegarle al público, que hay partes del mundo en donde los medios sociales como la radio o la prensa pueden dar una excelente oportunidad de crear una marca y, y correr la voz. ¿Hay algunas estrategias específicas que ustedes recomendarían para llegarle a la prensa, a la radio o a las noticias eh, más tradicionales? Pedro, yo creo que lo primero que habría que tomar en cuenta es que uno tiene que conocer al cliente. Y si logra saber cuál es su cliente, puede entender ¿Qué es lo que ellos perciben como valioso? Eso sería lo primero que yo haría. Es mucho más fácil transmitir contenido de algo que la gente consume si lo perciben como valioso. Así que lo primero que yo haría sería entender realmente cuál es el problema que estoy tratando de resolver o la oportunidad que estoy tratando de lograr. Y después, entonces, tratar de equiparar lo que estoy tratando de compartir, o sea, mi mensaje con lo que ellos quieren o lo que quieren escuchar o lo que necesitan. Me parece que eso es lo primero que habría que hacer. Gray, Perfecto. ¿Alguna idea final? Alma. Sí. Yo creo que para lograr la atención de los medios es importante saber qué es lo diferente que uno está ofreciendo, ¿Qué, qué, por qué a la gente le va a interesar eso que uno está ofreciendo. Si bien uno es singular, ¿por qué es uno tan diferente? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. Y cuando tenga las respuestas a la pregunta, entonces puede utilizar el medio, porque de lo contrario no va a servir de nada. Vamos ahora a escuchar Noti eh, preguntas de nuestros videntes. Rosetta en la American Corner en Burundi pregunta, ¿cómo pueden las compañías utilizar la, los medios para diferenciarse de la competencia? ¿Cualquiera de ustedes que quisiera dar una respuesta? Yo creo que esto viene antes de los medios. Viene con el mensaje. Y tiene que ver con lo que acaba de decir Almas. Hay que entender qué es lo que hace que uno sea único, singular. Qué es lo que hace que uno sea innovador o diferente. Y con esa situación, uno ya no importa qué medio utiliza, porque va a ser diferente al de la competencia o la gente con la que está compitiendo. Almas, ¿alguna idea? Ah, sí es un poco basado en la retroalimentación. Si las compañías están utilizando los medios, yo creo que la retroalimentación sería muy importante. La siguiente pregunta es de la embajada de los Estados Unidos de Nairobi. El vidente pregunta ¿Tiene que ser uno especialista en publicidad para tener éxito en la publicidad? Yo no creo realmente ayuda, claro, si uno tiene un poquito de experiencia o de conocimiento. Pero al final, la mayoría de las veces, cuando uno está tratando con los medios o con la gente que tiene un grupo de seguidores tiene mucho que ver con la inteligencia social, más que todo. Es más, la forma en que uno incorpora las palabras en la, en la conversación, cómo trata de contactar a la gente. Yo creo que se relaciona más con experiencia y relaciones que con experiencia en sí. ALMAS, bueno, me parece que si en la compañía o el equipo, no tienen a un experto de publicidad, ¿por qué no contratarlo? Hay que ver formas de transmitir a la persona que uno quiere que le llegue el mensaje. Yo creo que quizá puede conseguirse alguien que sí pueda tener experiencia con publicidad. Me parece que se trata de encontrar a una persona que tenga experiencia. Sí, a mí me parece que tiene mucha fuerza el tener recursos dedicados. Yo personalmente puedo decirles que cuando yo comencé a trabajar en comunicaciones en las compañías de emprendimiento, yo tenía mucho que aprender todavía en el campo de la publicidad. Así que espero que en el espacio de chat la gente está obteniendo muchos recursos de Josh, porque hay muchas cosas que uno puede aprender en el mismo trabajo a medida que lo está haciendo. ¿Usted no es? Espera tener esa destreza, pero de repente la puede aprender, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Eso también es una forma. Si uno no conoce algo, ¿por qué no aprenderlo? A intentarlo y aprender, porque hoy en día tenemos tantas posibilidades y fuentes de donde uno puede aprender. Si uno no tiene el conocimiento, ¿por qué no aprenderlo? Eso es muy fácil. Bueno, siguiendo adelante, me parece que esta es una buena, buena entrada. Después de la publicidad, después de lograr que la gente lo visite a uno en el sitio web o se entere de la compañía, ¿cómo se logra convertir ese interés en más tráfico, en más clientes, en ventas? Bueno, la primera cosa que hay que hacer es tener un objetivo claro de lo que uno está tratando de lograr. Pasa mucho con nuevas empresas con las que yo he trabajado que la mayoría de los parámetros que tienen, tienen que ver con likes, eh, colocaciones en internet y cosas por el estilo. Pero yo pienso que cuando uno está en la fase inicial, lo que necesita es vender. Y entonces, en la medida en que uno tenga un objetivo muy claro sobre lo que uno quiere hacer, hay que correlacionar cada parámetro punto para poder lograr el objetivo. Se puede empezar con las redes sociales o cualquier otro tipo de publicidad. Pero hay que tener una idea muy clara de cuáles son los pasos siguientes después. Si usted, si usted está tratando de que su marca sea conocida, hay que tener una trayectoria clara para vender, por ejemplo. Alma, ¿ideas? Estoy. Totalmente de acuerdo con Pedro. Una vez que uno tiene la publicidad sobre un producto, es muy importante ver cómo convencer al cliente para que compre su producto y también para que lo recomiende a otros. Así que es muy importante el desarrollo, además de la publicidad, porque el siguiente paso, es contratar o comprar servicios. Porque todo tiene que ver con la calidad. Ciertamente, una de las cosas en las cuales nosotros tenemos mucha intención en Qualum es que cuando buscamos publicidad tenemos un vínculo o una página específica hacia donde se oriente la publicidad para que dé más información para los interesados para que vean, por ejemplo, una dirección de correo electrónico o que se suscite su interés para que vean una demostración del producto. Es decir, hay que llevar el interés más allá de simplemente ah, me interesa esto. Hay que despertar interés por usar el producto. El Centro Cultural Nicaragüense-Estadounidense pregunta, en su experiencia, ¿qué productos o servicios son más difíciles de publicitar? ¿Empiezo yo? Bueno, creo que es una pregunta muy válida, pero es muy difícil de responder porque cada cultura tiene distintas necesidades y un producto puede ser muy importante acá o en Brasil, pero no tanto en otro lugar donde la gente no tiene acceso a internet, por ejemplo. Así que. Si ustedes están tratando de vender en internet, tienen que hacerlo en lugares donde hay acceso a internet. Así que hay que tener en cuenta estas dis distintas posibilidades de acceso. Y esto es muy importante. Quiero ver qué tiene para decir Pedro. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Y lo que yo agregaría es dar un paso atrás y decir, no tiene realmente que ver con el medio de difusión o el producto. Tiene que ver con la finalidad, el propósito. El producto más difícil de vender o de publicitar es un producto del cual uno no está enamorado. Así que tiene que ver mucho con la motivación. Porque si hay un medio, hay un punto de llegada. Y si uno está en contacto con el problema, si uno quiere comercializar un producto, Va a encontrar una manera, sea cual sea el sector o el país. Hay que estar motivado. Muy buena respuesta. Siguiente pregunta. ¿Cómo debería incorporar una nueva empresa la publicidad en su estrategia general? ¿Cuál es el segmento que le cabe a la publicidad? Una empresa En una empresa nueva tiene que ser el punto de partida, porque si uno no tiene la posibilidad de hacer publicidad por televisión en grandes eventos como la Super Bowl. Lo primero que hay que hacer es crear un contenido y elaborar la publicidad lo más posible. Y podría llegar bien el momento donde se tengan los recursos para hacer mercadeo adicional. Pero es más fácil empezar con una publicidad más barata. ¿Almas? Sí, definitivamente. Ningún producto tiene validez general. No se puede hacer que la gente espere simplemente el último paso de la publicidad. Hay que tener una idea y elaborarla. Hay que empezar a dar a conocer el producto y la idea. Ese es el punto de partida importante para todo, porque después el mercado tiene distintos segmentos y la gente empieza a ver cotidianamente distintos anuncios. Están las redes sociales y hay distintos puntos de salida y organizaciones de difusión. Así que es muy importante empezar a abrirse un espacio de publicidad desde el comienzo. Excelente. La siguiente pregunta es, de nuevo, de la esquina americana en África. ¿Cómo puede el uso de los medios ayudar a impedir el fracaso de una empresa de nueva creación desde el principio? Bueno, Pedro, suponiendo que uno tiene un buen producto y no se encuentra se encuentra un problema que muchos tratan de solucionar porque una de las razones por las cuales fracasan las nuevas empresas es por la falta de clientes y no tiene que ver con la sensibilización Sino más bien que el producto no responde a una necesidad, pero si suponiendo que todo esté bien, tiene que ver con lo que decíamos al principio del programa. Se trata de que la gente sepa que usted tiene una mejor solución que la que existe en el mercado. Si usted puede cambiar el status quo con algún producto o servicio u oferta que puede ser atra más atractiva para la gente porque es más económica, mejor, más durable, entonces, eso es una propuesta de valor que tiene sentido para el cliente y ahí se necesita publicidad para darlo a conocer. Y eso permite ir abriendo cauce a su empresa. Gracias. Sí, Alma. Bueno, depende de la empresa. Si, si la nueva empresa ofrece un producto basado en las necesidades, lo mismo hay que saber cuántos competidores se tiene. Esto es algo que hay que ver. No hay una fórmula perfecta que pueda aplicarse a todos los casos. Se trata de... Este, la, la respuesta es relativa, depende del producto, pero definitivamente hay que estar en el mercado para poder tener una retroalimentación de los consumidores, porque los consumidores son en última instancia los que van a comprar el producto. Sí, totalmente, es cierto. Y una de las funciones importantes de la publicidad para impedir el fracaso de una nueva empresa es apuntalar su credibilidad en sus primeras etapas para establecerse como una entidad creíble. Siguiente pregunta de la embajada estadounidense en Monrovia y qué pregunta cuál es la mejor manera de correlacionar los medios de difusión tradicionales y las redes sociales para establecer una buena estrategia de publicidad. Bueno, creo que depende. Si uno tiene un presupuesto muy limitado, con pocos recursos financieros, en ese caso, obviamente, lo más importante que puede hacer es contratar a alguien que pueda establecer un buen mensaje publicitario con pocos recursos. Se puede también comunicar con la prensa local, los periódicos o la televisión. Es decir, son distintas maneras de echar a andar la publicidad. Por ejemplo, hacer un vídeo y subirlo a las redes sociales es otra manera de empezar con la publicidad, ¿sí? Pedro, sí, estoy de acuerdo y también pienso que hay que tener plena conciencia sobre los recursos, las redes con las que uno cuenta. Nos pasó no hace mucho tiempo que estábamos ayudando a algunos hombres, a algunos científicos a echar a andar una nueva empresa tecnológica que venían desarrollando desde hacía tiempo, pero cuando empezamos a hacer publicidad, ellos tenían más recursos que nosotros, porque ellos eran parte de la comunidad que estaba promoviendo ese producto, así que hay que aprovechar tanto los medios tradicionales como los nuevos. Pero también hay que tener conciencia del entorno en el que uno opera porque, por lo menos en mi experiencia, creo que todos tratan de ayudar a todos. Así que comunicarse con miembros de su red, tal vez encuentren a alguien que pueda ayudarlos a enviar el mensaje de su empresa. Y sí, y yo agregaría también que usar los medios de difusión en propia ventaja. Hay que usarlos... En, en los medios que son más eficaces, por ejemplo, las redes sociales son mejores con los hashtags, pero los medios más tradicionales tienen que ver con la difusión al mercado. Así que hay que aprovechar las ventajas de cada tipo de medio de difusión. A nuestra siguiente pregunta. El Centro Cultural Nicaragüense Estadounidense pregunta cuál es la mejor manera que recomiendan para dar publicidad en un entorno en el cual el acceso a las redes sociales es muy limitado o restringido incluso por medio de censura. Pienso que ser empresario tiene que ver con ser creativo, imaginativo, usar todos los recursos que uno tiene, tanto a nivel tecnológico, que son las redes sociales que usan, precisamente las personas que podrían interesarse en consumir su producto, pero también tiene que ver con restricciones especiales, también como se dijo en la pregunta, hay que aprovechar lo que uno tiene cuando hay restricciones. A veces tal vez sea más difícil para alguien llevar al mercado un producto que para otra persona u otro producto. Se trata de ser creativo, usar bien los recursos que uno tiene, y entender el entorno en el que uno opera, mover las cosas para ver qué funciona para cada uno. Yo quisiera agregar algo al respecto, dice Alma, porque en distintas culturas las cosas funcionan de manera distinta. Por ejemplo, si uno está en un lugar donde no hay internet o la gente no tiene acceso a internet o no tiene wifi, o si hay cierto tipo de restricciones. En ese caso, se pueden usar los centros comunitarios. Un hospital, una iglesia, una mezquita, cualquier lugar donde la gente se reúne. Es decir, hay, hay mucha gente. Y entonces hay que despertarles el interés en su producto. Entonces, en esos casos hay que usar medios más tradicionales para dar difusión a su idea y echarla a andar. Si usted tiene una nueva empresa, usted tiene que saber cómo aprovechar los espacios que existen, aprovecharlos, para tener éxito. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Alma. Hay una estrategia que usamos mucho y que llamamos ir hacia donde está el cliente. Y básicamente eso significa que si usted entiende realmente a su cliente, usted, por ejemplo, es una nueva empresa con muy pocos recursos, pero en ese caso usted tendría que saber dónde se reúnen los clientes, qué medios de difusión usan, qué interés tienen los clientes. Es más fácil para un empresario ir ahí y no tratar de llevar el, el empresario tiene que ir hacia el cliente y no el cliente hacia el empresario en ese caso y eso es muy importante. Aquí también es importante que el que yo vivo en Brasil, pero en realidad originalmente soy de Pakistán y recientemente me enteré que hay ciertas poblaciones en donde la gente realmente ni siquiera sabe cómo utilizar la Internet o no le dan mucha atención a eso en esas zonas. Una cosa que es muy común es el SNS, que son los mensajes de, de, de texto. Cuando uno va allá, yo me doy cuenta que recibo mensajes de texto o SMS. Hay, por ejemplo, 5,000 SMS por mes en paquetes que se pueden vender y uno puede utilizar eso. Lo que se puede hacer es comenzar una campaña, utilizando los recursos que tenga a su disposición. Si, por ejemplo, está en un sitio donde no hay medios sociales, pues usen otros sistemas. Quizá este sería una idea, aparte de lo que mencioné de los centros comunitarios. Qué buena idea. Gracias. Pasemos a la siguiente pregunta. Si un vidente en Morocco, Marruecos pregunta, ¿cómo puede hacer atractiva la publicación de prensa? cómo llamar la atención de la prensa o de los medios. Hay dos preguntas. La primera es cómo hacer que la publicación de prensa sea atractiva. Me parece una estupenda pregunta. Con promoción y con oferta. Compre uno y le doy uno gratis, ese tipo de cosa. Eso es más rápido, claro. Pero la realidad es que, sin duda, al final de cuentas, lo que uno está tratando de resolver es lo que a la gente le interesa. Entonces, ¿Qué es lo diferente? ¿Qué es lo singular? ¿Qué es lo especial? ¿Por qué, ¿Por qué van a comprar su producto y no el que ya está en el mercado? Pedro, yo estoy de acuerdo. Además, yo agregaría que tiene que ver mucho que ver con pertinencia, con empatía. Uno tiene que hacer un producto que sea importante para la gente, que les interese, que lo necesiten, que el reportero o la gente de los medios, sepa que lo que uno está tratando de hacer es importante. Y entonces, que quede claro también qué mensaje está tratando de transmitir. Porque es importante que reaccionen con empatía hacia lo que ustedes están o lo, uno, lo que uno está tratando de hacer. Sí, yo estoy de acuerdo en que tiene que ver con la singularidad, la diferencia, pero también con la persona que va a escribir el artículo en el medio que va a lograr que la gente se entere de lo que se está ofreciendo. Sí, sin duda. Y otra cosa que yo agregaría, además, es la posibilidad de contar un cuento con la publicación de prensa. Uno está comunicando, y esto es lo que hace que yo sea diferente. Esto es lo que yo, por esto soy valioso. Este es el mensaje. Este es la, el cuento. Ajá. Sí, correcto. Y en Almas, por favor, siga. Sí. Yo estoy de acuerdo con usted. Es algo interesante. En lugar de decir, mire, yo tengo este producto, cómprelo. Cuente un cuento, un cuento atractivo, interesante. Sobre todo, ver cuál es su público objetivo. Y además, agregan promoción a su cuento porque, como digo, es muy importante convencer al cliente para que escoja su producto en el de otro. La pre siguiente pregunta es de Juan Urbina en el espacio de chat que pregunta. Si el impacto de la publicidad en la televisión y la prensa es lo mismo que o equivalente a los medios sociales cuando va dirigido a los jóvenes. ¿Hay algunas formas de medir cómo se puede distinguir a las jóvenes objetivo? En el caso de México, por ejemplo, y quizá otros países de América Latina, el desafío que solemos tener es que, hay muy poco dato que podamos utilizar para apoyar las decisiones que se toman en cuanto a estos temas. Hay otros países en donde hay mucha información y uno puede apalancar la información, contrastarla. Me parece que realmente depende del país. Yo creo que las pautas típicas que yo utilizo es que en el momento hay menos jóvenes que están viendo la televisión tradicional y escuchando la radio tradicional. Así que si me pregunta a mí, yo utilizaría el medio social o al menos algunas salidas publicitarias que me permitan alcanzar a los jóvenes. Almas, ¿tú tienes alguna idea? Sí, yo pienso igual. La, es la, la era de lo, del medio social y todos los jóvenes tienen un teléfono inteligente y nos da acceso a toda clase de plataformas de medios sociales mucho más fácil, mientras mucho más que la radio y la televisión. Claro que evidentemente en la radio, la televisión, todos los hogares lo tienen. Pero yo escucho la radio cuando manejo el carro y la televisión diga en la nochecita cuando llego a casa una hora, media hora, pero no más. Mientras que el teléfono inteligente lo tengo en la mano siempre. Y tiene mucho más sen sentido utilizar ese medio. Es cosas que atraen mucho más para los jóvenes. Sí, evidentemente, si uno está tratando de transmitir la publicidad de radio y televisión, sería interesante preguntar cuál es el alcance de la estación o de la radio o qué público a qué público va dirigido. Si estoy tratando de contar un cuento, quiero asegurarme de que quede claro cuál es el público con el que trabajan y que sea justamente el público al, quien, al que uno le interesa. Bueno, para los que estamos entrando por, por ahora en este momento, están uniéndose a la publicidad, al, perdón, a GIST sobre publicidad en un emprendimiento con la doctora Almas Awan y Pedro López Sela y Joshua Mandel en el sitio, en el espacio de chat. Estamos escuchando preguntas de los videntes, pueden enviarlo a través del espacio de chat. O por Twitter, utilizando el hashtag GIST Connect. Aquí tengo una pregunta para los dos panelistas. Vamos a decir que no están logrando la atención de los reporteros, de los bloggers populares, etcétera. ¿Qué podrían hacer ustedes por su cuenta para lograr que el producto sea visible para el público? Almas, comencemos contigo. Bueno, pueden utilizar las, nuevamente las plataformas de los medios sociales. Hay una cosa. Tener, por ejemplo, su propia cuenta y algún tipo de eh, referencias de la comunidad. Yo creo que no se trata solamente de utilizar los sistemas convencionales de los medios y que alguien venga y le haga una entrevista. Pienso que estamos en una época en la que se pueden hacer cosas, las puede hacer uno mismo. Pedro. Bueno, yo diría primero que pienso que uno tiene que estar consciente de que hay que lograr una buena reputación. No se trata de simplemente tener una idea maravillosa y que desde el primer día la gente va a empezar a prestarle atención. Y que a los reporteros les va a interesar llamarlos a su casa a pedirle una entrevista. Mucho tiene que ver con resiliencia y, y lucha. Y de ahí yo agregaría que uno tiene que hacer mucha investigación y entender la gente que puede tener influencia, que puede tener la salida a través de la cual uno quiere llegarle al público. Crear cierta empatía eh, basado en lo que quiere lograr. Y si logra eso, será mucho más fácil tener un punto de partida, estar consciente de la comunicación, de la reputación, de todo eso. Yo quisiera agregar una cosa aquí. Si uno no está logrando la atención de los medios, quizá es el momento de comenzar a pensar en reconfigurar el mensaje que quieren transmitir al público. Puede ser que sea el mismo producto, Evidentemente, uno tiene un solo producto, pero quizá el mensaje no era el correcto. Quizá sería, habría, habría que cambiar la forma del mensaje, analizar por qué no están logrando la atención que buscan de la prensa o de los medios. Y una cosa más, a veces lo que sucede, sobre todo con las compañías tecnológicas, es que suele ser difícil para la gente entender lo que uno está tratando de ofrecer. Quizá la persona entiende mejor las cosas en formas más comunes. En, no conviene explicarlo con tanta palabra tecnológica y terminología complicada. Quizá lo que tiene que hacer es la forma en que está lanzando la idea al público para que la persona de la calle entienda lo que uno está transmitiendo, qué problemas se está resolviendo con esto que se está ofreciendo, cómo funciona, porque mucha gente, está tratando de comprar algo, pero la idea es saber cómo se, de, para qué me sirve. Quizás si uno no está logrando la atención del público o de la prensa, piensen en la reconfiguración de la forma en que transmiten o presentan el producto. Sí, claro. Me parece que a menudo. Tenemos más de una forma de presentar el producto o la compañía. Y uno tiene que estar abierto a nuevas ideas o a nuevas estrategias y, y a cambiar cuando hace falta. Eso puede ser muy útil. Volvamos ahora a algunas preguntas de nuestros participantes en línea. El consulado de Estados Unidos en Juárez y Ashby Torres de Venezuela tienen una pregunta similar para los panelistas. ¿Pueden recomendar alguna estrategia de alcance al público para determinar si el producto va a resolver las necesidades de los posibles clientes? Yo creo que la mejor forma es a través de encuestas. Es lo más común. Si tienen alguna pregunta o si están pensando en algo que el cliente podría aceptar o no, hagan una pequeña encuesta del mercado. Pedro, yo estoy de acuerdo. Pero además, yo soy muy a favor del descubrimiento del cliente. O sea, lo que quiero decir es entrevistas uno a uno, cara a cara. Quizá la diferencia ahí sería que probablemente si uno desarrolla una encuesta, va a tener una información muy general, mientras que en la otra forma podría obtener quizá menos fuentes de información, pero de repente con más perspicacia de lo que realmente quiere el cliente. Y tiene mucho que ver con la etapa en la que uno se encuentra, porque no es lo mismo si está comenzando de cero o cuando tiene cierto nivel eh, y ya tiene cierta cantidad de información, sobre todo cuando está desarrollando el negocio. Pero en fin, cualquiera de las dos formas, hay que hablar con el cliente. Sí, yo estoy de acuerdo. A mí me parece que estas dos estrategias funcionan una tras la otra, sin duda. Si, tiene, si hacen la encuesta, tienen mucha retroalimentación y luego un solo cliente o un posible cliente que les parece muy interesante, nos puede dar respuestas muy interesantes como seguimiento a la encuesta y, y averiguar exactamente qué estrategias pueden aprender ahí. La siguiente pregunta viene de un vidente en la Embajada de los Estados Unidos en Brazzavilla. ¿Cuál es la forma más eficaz de contactar a los periodistas y a, la, a los medios cuando están tratando de lanzar un producto o para pedirles que vengan a reportar acerca de un evento? ALMAS. Una de las formas muy útiles hoy en día que podríamos utilizar y es muy eficaz es eh, escuchar la opinión de las personas que tienen influencia, las los que tienen influencia son gente realmente que tienen un efecto psicológico en los consumidores. Pueden lograr cambiar su opinión para que decidan comprar o no un producto. Me parece que si uno tiene recomendación de algunas de estas personas que tienen influencia, podrían lograr lo que están buscando. Me parece que eso sería interesante. Sería una forma, una estrategia que podrían utilizar estas personas con influencia. Tienen muchos contactos también. Y podrían inclusive ayudar a aumentar sus redes de contacto. Hay que mirar a su alrededor y ver qué hay. No pueden lanzar un emprendimiento de la casa. Simplemente tienen que salir a la calle, interactuar con la gente en, en las diferentes comunidades, en los diferentes sitios donde hay gente. Interactuar con ellos para que uno realmente pueda encontrar sitios para transmitir el mensaje a la comunidad. Pedro, ¿algo más? Sí, yo personalmente pienso que es una estrategia de doble vía. Uno puede comenzar con los medios sociales, tratando de entrar en contacto directo con ellos. Si quiere hablar con alguien o que lo entreviste a alguien específicamente, quizás sería fácil simplemente a través de Twitter o LinkedIn, y enviar un mensaje directo. Y si esa persona no es parte de su red directa, ¿por qué no tratar de ponerse en contacto con él o con ella a través de alguien que está en su red? Uno no normalmente sabe quiénes son sus relaciones. Y ese tipo de contacto de tres o cuatro puntos puede ser muy positivo para alcanzar a la gente a quien uno quiere contactar. Yo creo que uno siempre tiene que hacerlo en ambas direcciones. Busque el contacto directo o busque posibilidades de que alguien le presente al contacto directamente. Bueno, hay una cosa que a mí me gustaría agregar. Es lo del LinkedIn. Cuando hablamos de los medios sociales, muchas veces estamos hablando de, oye, eh, tengo este producto que voy a poner en un medio social o en Facebook o en Twitter. Pero yo creo que LinkedIn nos permite encontrar a mucha gente en las redes profesionales. Y también le permite a uno estar en contacto con otros contactos, o sea, amigos de amigos. De la, de la zona. Eso realmente puede ser muy útil. Yo recomiendo que piensen en la posibilidad de utilizar LinkedIn también para este fin, porque es muy útil. Sí, es una excelente estrategia. Y yo podría agregar que una vez que ustedes se pueden poner en contacto, lo primero que se pregunta no es: ¿pueden escribir sobre nosotros?, sino más bien: ¿reunámonos?, hablémonos. Es decir, yo he aprendido que establecer relaciones con los reporteros establece mucha confianza. Es un excelente método. Nuestra siguiente pregunta viene de la embajada estadounidense en Monrovia que pregunta cuáles son algunas barreras para el uso de medios de difusión tradicionales para una nueva empresa. Pedro, en mi experiencia, una de las primeras cosas es que Depende del tema y del país específicamente, pero tiene que ver con conciencia de marca. A veces, en función de la fuente de información, la población es, o los periodistas están más acostumbrados a usar cierto tipo de información. Eso puede ser un reto. Tiene que ver con lo que ustedes decían, relaciones. Si se establece confianza en la relación, nos conocemos y yo tengo una cierta credibilidad debido a un hecho, porque alguien nos presentó. Eso podría facilitarme a mí la tarea de poder establecer esa conversación. Esa es una de las cosas que yo tengo que saber. Y tengo que saber cómo manejarme para poder tener ese tipo de conversación con alguien que va a dar la publicidad. Alma, sí. Estoy totalmente de acuerdo con Pedro. Y hay que buscar también, por ejemplo, si alguien tiene dinero recursos financieros y puede pagar cierto tipo de publicidad, es decir, que es importante tener dinero para ser productivos, pero dirigir bien el dinero en función del objetivo que uno tiene. Así que creo que el dinero en realidad es una de las barreras. Porque hay que poder ir directamente al público, pero eso se puede hacer si se tiene dinero, pero a veces si se carece del dinero, eso es una barrera. para que la comunidad se entere del producto. Bueno. La siguiente pregunta del Centro Cultural Salvadoreño Estadounidense. La pregunta es, ¿recomiendan el uso de publicidad de shock, por así decirlo, para empresas con pequeño, con pocos recursos? Alma. Bueno, a mí me gustaría. No, yo no lo haría. Bueno, porque es una manera de gastar todos los recursos si se tiene una pequeña empresa. Así que es un gran riesgo esto. Yo no lo usaría en ese caso. Estoy totalmente de acuerdo. Pienso nuevamente que tiene que ver mucho con la pertinencia. Se trata de tener una propuesta de valor validada, entender al cliente y ponerse en contacto con la gente que me permitirá dar a conocer lo que yo trato de construir. Hay que tener mucha paciencia. Simplemente hay que emitir el mensaje, ser resiliente y modificando el mensaje si no funciona. Y entonces esto tiene que ver con la pertinencia o la no pertinencia. Sí. Hay que estar siempre velando porque se emita el mensaje y que suscite la atención. Porque darse cuenta que no funciona es un shock. La siguiente pregunta, un espectador en Iana Liberia pregunta, ¿cuál es la mejor publicidad cuando se trata de mantener la clientela y mantener vivo el interés del cliente? Pedro, tiene que ver con el contenido. Creo que estoy repitiendo mucho la palabra pertinencia también, pero tiene que ver con la pertinencia. Hay que colocarse, hay que ponerse en el lugar del cliente. En la medida en que usted, que yo como cliente reciba de ustedes un contenido útil, yo haré que ustedes sean parte de mi comunidad. El momento en que el empresario pierde ese enfoque es muy probable que pierda mercado, porque el cliente en ese caso va a perder interés en mí y va a ir a mi competencia. Alma. Sí, estoy de acuerdo con Pedro. Hay que ponerse en el lugar del cliente. Porque usted, el cliente paga por el producto. Hay que pensar. ¿Por qué el cliente va a pagar por el cliente? Esa es la pregunta que se tiene que hacer el emprendedor. Bueno, ¿qué estrategia recomiendan para recuperarse de una mala publicidad? En primer lugar, si pasó algo a la empresa o al producto, ¿qué es una buena propaganda, una falsa propaganda? Bueno. Hay que tener paciencia en ese caso, porque el público cambia de opinión. Y entonces, cuando hay una mala publicidad, lo primero es tener paciencia, volver a hacer actividades de extensión con el público y retrotraerlo a su empresa trazar nuevas metas para la empresa en la publicidad para no emitir nuevamente un mal mensaje, entonces hay que solucionar el problema que hizo que una publicidad fuera mala. Es algo muy común a veces dar un paso, un traspié con la publicidad, pero no hay que asustarse. A veces se aprende de esa experiencia y hay que restablecer el flujo de información. Hay que separar la información verdadera de la información falsa. Todo esto hay que hacerlo en aras de una buena publicidad. Pedro, estoy de acuerdo. Creo que hemos, en el, los últimos meses, hemos visto algunos ejemplos de algunas empresas que trabajaron muy bien y otras que no. Para mí, lo primero tiene que ser asumir una postura lo antes posible, porque cuanto más tarde uno en asumir una postura clara, las cosas irán deteriorando. Así que hay que moverse rápidamente para reparar el daño de una mala publicidad. Estoy totalmente de acuerdo con Alma, que hay que ser transparentes y decir realmente lo que pasó, separar la información buena de la mala y enfrentar las consecuencias. Pero no se trata solamente de admitir su culpa, sino de solucionar. No simplemente decir que alguien va, que usted va a hacer algo, sino realmente comunicarse con el público, con los clientes. Para mí, nuevamente, se trata de empatía. Y de pensar en cómo reaccionaría uno si estuviera en el lugar de la clientela o del público. Absolutamente. La transparencia es fundamental. Nuestra siguiente pregunta viene de un espectador en Liberia que pregunta, ¿los medios tradicionales pueden usarse exclusivamente sin las redes sociales? Bueno, a menos que se hable de emitir un mensaje a través de los medios tradicionales y los, las redes sociales. Yo creo que es muy difícil hacer una división entre medios tradicionales y redes sociales. Pero, por supuesto, si alguien piensa que hay un área donde es mejor usar los medios sociales, si se quiere emitir una publicidad para adultos que usan más medios tradicionales que los jóvenes que usan más las redes sociales, hay que pensar en el público destinatario. Pero para mí, los medios tradicionales exclusivamente son muy difíciles. ¿eh? Pedro, estoy de acuerdo. En primer lugar y ante todo, la mayoría de los puntos de salida de los medios tradicionales de difusión, se comunican con las redes sociales. Yo reformularía la pregunta. Si en un lugar hubiera medios tradicionales y redes sociales, ¿me interesaría a mí participar solamente con los medios tradicionales y no las redes sociales? Y la respuesta podría ser realmente no, porque lo que yo trato de hacer con la publicidad tiene que ver con ambos medios. En primer lugar, es, mi publicidad tiene que permitirme a tener más influencia. Así que hay que centrarse en los medios que sean más útiles. Y si uno termina teniendo algunas conversaciones en los otros medios a los cuales uno no apuntaba al principio, bueno, lo mismo se ha apuntado un por otro. Parece que te, nos queda tiempo para una pregunta de nuestros espectadores. ¿Cómo difiere la publicidad en distintos países y los distintos medios de publicidad? ALMA. Bueno, nuevamente, depende mucho del país en el que tra se trata de publicitar el producto. Depende mucho también del cliente. Hay que ser parte de la conversación. Supongamos que se tiene un producto que se publicita de una, la misma manera en que se lo ha publicitado en otra parte y no va. Por ejemplo, la publicidad en África tiene que ser distinta que la publicidad en Estados Unidos. Así que publicitar el producto. Hay que adaptar la publicidad al medio. Por ejemplo, un ejemplo un sobre. En un país donde se escriben muchas cartas hay que hacer la publicidad de uno, un paraguas, perdón. donde. en un país lluvioso se puede publicitar un paraguas porque se puede decir que lo salva de. lo protege la lluvia. Pero si publicitar un paraguas. en un país donde hay mucho sol. la propaganda evidentemente tiene que ser distinta. Es decir, la publicidad tiene que estar adaptada al producto y al país. Pedro? Tiene mucho que ver, bueno, estoy de acuerdo con el tema de la cultura y tiene que ver con los tipos de medios de difusión que tiene la gente en un país específico, incluso los medios de difusión que hay en un, en un sector específico, el tipo de producto que se trata de vender. Porque pensar sobre un país específico sería distinto en un país específico vender un producto que los consumidores no compran porque compran en un supermercado y entonces no solamente se trata de diferencia entre países sino también del propio producto que uno trata de vender y pienso que es totalmente distinto, estoy de acuerdo con lo que decía Alma, tiene que ver con la cultura, el tipo de costumbres La, las costumbres, eh, las cosas de, de difusión a los que están acostumbradas las personas en los distintos países. Bueno, antes de terminar, quiero preguntarles a cada panelista, ¿qué mensaje piensan que es el más importante para nuestros espectadores del debate de hoy? Alma, quisiera decir que si se tiene un producto. Hay que... Hacer Hay que hablar con la gente, con la comunidad, para que se conozca el producto. ¿Qué pasa si fracasa la idea? Después de fracasar, hay algo que uno aprende y tiene que aprender de la experiencia para mejorar el producto, para realmente hacer algo que funcione. Bueno, Pedro, yo creo que lo primero después, de tener la propuesta de valor, es sensibilizar al público y la manera probablemente más eficiente y barata, económica es a través de la publicidad. Entender lo que necesita el cliente, elaborar la solución, validarla y apenas uno lo tenga, empezar a hablarle a la gente sobre lo que uno ha creado. Maravilloso. Bueno, muchas gracias a ambos por estar con nosotros. Y también muchas gracias a Josh Mandel por el chateo. Y gracias a todos nuestros espectadores, especialmente a los anfitriones en todo el mundo que han reunido a emprendedores para que sean parte de nuestra conversación. Estamos en. El, la esquina, el rincón americano en Tirana, Albania, la embajada en Manra, Monrovia, Liberia, CCNN Managua, Nicaragua, Universidad Católica del de Salvador, ICC San Salvador, CCSA, San Salvador, CCS San Pedro Sula, Honduras, IHCI en Tegucigalpa, Honduras, el Centro Binacional en Monterrey, México el consulado estadounidense en Ciudad Juárez, México y la esquina, el rincón americano en Paraguay, el centro binacional americano en Argentina, embajada americana en Abuja, Nire, Nigeria, el consulado estadounidense en Bransaville, República de Congo, en Liberia, CDEA en Tanzania, el rincón estadounidense en Kigali, Ruanda, en Egipto, al 6 en Túnez, Nailab en Sudáfrica, el Centro de Innovación de Botswana, Senegal y PSAI en Turquía. Por favor, sigan la conversación en el hashtag GizTechConnect y en GizTechConnect sobre eventos futuros, incluidos programas como el de hoy. Espero que hayan disfrutado todos de esta conversación y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Adiós.